Pasado Simple, 1975-1992, que es el nombre de esta charla, en la que van a participar Rubén Juste, sociólogo y consultor político, Marga Farré, que es presidenta de la Fundación por la Europa de los Ciudadanos, Pera Rusiñol, Alternativas Económicas y Mongolia, y Pablo Fernández, que lo tenemos aquí más cerquita a la derecha, responsable del área de anticorrupción, regeneración democrática y administración pública de Podemos. Así que cuando queráis, no sé el orden que habéis decidido. Rubén. ¿Tú? Venga. No sé si es necesario el micro. ¿Es necesario el micro? Sí, es necesario el micro. Bueno, pues nada, empiezo yo. Eh, buenas tardes a todas y a todos. Esto se supone que es una es una reflexión sobre un periodo de tiempo entre el 75 y el 92. Y eh, la verdad es que lo primero que deberíamos de empezar a plantearnos, ahora que estamos poquitos y que nadie nos ve... Eh, si podemos hablar de, de cosas que normalmente no se pueden hablar cuando uno hace eh, reflexiones históricas. Una de las cosas más curiosas que tiene la historia de este país es que hay cosas eh, de las que no se puede hablar, que tienen una especie de, de, de elemento mítico y que, por lo tanto, no, no se estudian en los libros de historia, nunca se llegan en los programas escolares, en fin, hay cosas a las que no se llega nunca, eh, como por ejemplo el franquismo, siempre viene al final de los programas eh, de estudios ¿Eh? Y nunca se llega porque no da, la, no da, no da el trimestre. En el, en el libro de Ambición y Destino de Adolfo Suárez de, de Gregorio Morán, eh, el libro empieza haciendo una reflexión muy divertida. Eh, porque el libro empieza contando pues, lo, lo orgulloso que se siente a la derecha de este país con, con Adolfo Suárez y lo bien que le cae ahora que tiene Alzheimer y estas cosas, no te digo ya ahora que se ha muerto, en fin, qué majete era Adolfo Suárez. Eh, lo, que dice, lo que dice Gregorio Morán es una frase así muy, muy divertida que dice «Lo malo de hacerse mayor es lo que cambia el pasado». Eh, uno ha vivido una cosa y resulta que cuando pasa el tiempo, y eso se convierte en un elemento histórico, pues eh, lo que recordaba ha dejado de ser la verdad oficial. Esto eh, pasa en general cuando uno tiene, un, cuando uno tiene que eh, tratar históricamente un periodo de tiempo. Eh, cuando uno ha vivido un poco, enseguida, y, y, o circunstancias históricas, resulta que las circunstancias históricas que uno ha vivido se parecen muy poco a lo que luego te cuentan que fue. Una de, las cosas que, una de las cosas que ha cambiado mucho es eh, la transición. La transición ahora mismo eh, es un elemento histórico. Y los elementos históricos pues, siempre tienen más o menos los mismos problemas. Decía Eric Hosman que los elementos históricos tienen dos problemas fundamentales. Una, que solo se estudian los momentos de transición, o sea, el periodo que va de un, de un momento histórico estable a otro momento periódico estable, es decir, uno estudia la Revolución Francesa, pero uno no estudia el antiguo régimen y no estudia el periodo napoleónico, porque lo importante, lo importante es la Revolución Francesa y, por ejemplo, en el caso español, uno dedica millones de programas y millones de películas y millones de reflexiones a la transición, pero eh, de lo que había antes y lo que había después nos importa muchísimo menos, especialmente de lo que había antes, de lo que había antes, decíamos, eh, nos importa muchísimo menos. Eso es muy peligroso, porque, claro, puede ser una transición, una revolución, en la que curiosamente las cosas cambien menos de lo que, de lo que debía de parecer. Eh, si uno eh, hiciera una pregunta a la mayoría de vosotros, que sois gente pues, que tiene 10, 15, 20 años menos que yo, eh, el franquismo sería una especie de edad media en este país eh, donde todo era malo, negro y en blanco y negro eh, y, el nodo decía, eh, y el nodo decía lo que era verdad y lo que era mentira. El otro, elemento, el otro elemento que dice Eric Hosman, que tiene el, el, los hechos históricos que impide comprenderlos, es que eh, los hechos históricos estudian normalmente eh, sistemas políticos. Es decir, organizaciones de quién manda, cómo se manda y demás. Pero normalmente le importa un pito eh, qué es lo que piensan los mandados. Es decir, los mandados son gente que no se estudia en la historia. Es decir, tú no puede tener un sistema político, que es un sistema político muy bonito con su constitución, y resulta que los mandados ni siquiera se han enterado. Esto eh, pasa más a menudo de lo que parece. Eh, es verdad que en sociedades muy politizadas y muy históricas pasa menos, eh, pero probablemente España sea uno de esos países que eh, tiene mucha diferencia entre lo que oficialmente es un sistema político y eh, lo que sería un sistema político desde el punto de vista de los mandados. Y yo creo que aquí hay uno de los elementos más interesantes para comprender lo que ha pasado en este país prácticamente hasta ahora. Si Yo recuerdo una, una, una entrevista que le hicieron a... A Puskas, al futbolista que era húngaro y que se hizo muy franquista y que contaba siempre para gran regocijo del régimen que él llegó a España con la propaganda comunista y le dijeron no España es un país horrible eh, donde donde eso que piensan las generaciones eh, de ahora no de que el franquismo era una cosa en blanco y negro y horrible y claro yo llegué a España contaba a Puskas, no y decía hay vi gente un montón de gente contenta por la calle y todo el mundo era feliz y demás no es verdad que eh, el franquismo no era un lugar en el cual, especialmente el segundo franquismo, es decir, yo creo que hay muchísima diferencia entre el primer franquismo, que es el franquismo en el cual eh, prácticamente se mata o se expulsa a prácticamente un millón de personas y esto eh, no es ninguna broma, quiero decir, eh, no se dan muchas circunstancias en las cuales, eh, o sea, el número de desaparecidos que hay en España eh, se parece solo al de Camboya, de Pol Pot, eh, esto no viene tampoco en los libros, no se estudia, en fin, pero sí es verdad que la primera parte del franquismo fue... La primera parte del franquismo, y perdonadme este excurso, eh, lo que hizo fue fundamentalmente explicarle a los perdedores que eran culpables de haber hecho una guerra. Y esto eh, te lo cuentan las personas mayores sin excepción. Es que en realidad se sentían avergonzados de haber perdido la guerra. Eh. Esto es muy relevante porque eh, los, que, los que perdieron la guerra en términos territoriales, porque las guerras civiles son también guerras territoriales, es decir, eh, uno no explica el diferente comportamiento electoral que hay en Galicia de Asturias que está al lado y de Asturias a Cantabria y de Cantabria al País Vasco y del País Vasco a Navarra si no entiende lo que ha pasado en la guerra civil y cuál era el bando, dónde estaba el bando republicano y dónde estaba el bando franquista. Estas cosas que no se estudian, insisto, eh, son, siguen siendo muy relevantes en el comportamiento electoral. Es decir, hubo regiones, los llamaban regiones rebeldes, eh. hubo regiones que perdieron la guerra... Y hubo regiones que, no que ganaron la guerra. Y claro, el comportamiento electoral no es el mismo en unos sitios en otros. Pero estábamos en la segunda parte del franquismo. Estábamos cuando en 1955 eh, se, se eh, consideró que el objetivo fundamental del franquismo era que te admitieran en la ONU y haber hecho como que uno no había perdido la guerra, la, pues, la Segunda Guerra Mundial, y que éramos un partido, éramos un país eh, que tenía que luchar en la Guerra Fría contra los países eh, comunistas, como era la Unión Soviética y países satélites, que ponía en el en el pasaporte. Estas cosas eh, a la gente joven le cuesta le, le cuesta creerlo. O sea, uno tenía derecho en el pasaporte a viajar a cualquier lugar del mundo excepto la Unión Soviética y países satélites. Eso ponía en nuestro pasaporte. ¿eh? En esa segunda parte, el sistema político, el sistema... No el sistema de las leyes fundamentales del movimiento, que era una cosa que le importaba un bledo a todo el mundo. El sistema político que existe en España se basa, dense cuenta ustedes, de que ya no estamos, o sea, es la segunda generación, estamos a punto de celebrar los 25 años de paz. La mayoría de la gente que está empezando a vivir tiene solo un recuerdo contado por sus padres de lo que fue la guerra o un recuerdo de infancia. El Auténtico sistema político desde el punto de vista de los administrados consiste fundamentalmente en dos principios fundamentales. Uno, procure que usted le vaya económicamente mejor cada vez, es decir, usted vive mejor que sus padres y sus hijos vivirán mejor que usted. Y dos, y muy importante, mire para otro lado, si alguna vez pasa algo, ¿Eh? Si usted ve de vez en cuando eh, a alguien en la puerta eh, de su portal a un grupo de policías apaleando a alguien, usted mire para otro lado. En realidad el sistema del franquismo se basa en una pequeña élite que tiene derecho a decirte lo que tienes que hacer y otra que tiene que mirar para otro lado. A cambio de eso, sus hijos vivirán mejor que usted. Este, esto es el elemento central del sistema político que se mantuvo 40 años en este país, o a lo mejor alguno más. ¿eh? Eh, hay gente que se toma broma ese tuit de qué largo se me está haciendo el franquismo. Eh, lo que yo quiero contaros en el fondo es a ver hasta qué punto, a ver hasta qué punto ha cambiado este sistema político. Pero no en términos eh, políticos. O sea, el franquismo se basa en el principio de que a usted le va a ir bien si usted no se mete en líos. Y hay alguien, hay algunos que sí pueden decirte cómo tienes que vivir. En realidad los que mandan son muy pocos. En realidad los que mandan son la Iglesia Católica, en realidad los que mandan son el ejército, la policía, los altos funcionarios. Y, eh, bueno, re, y, eh, de una manera muy poco, muy poco, muy poco difusa, eh, los, los que empiezan a ser eh, nuevos empresarios al calor del poder. Esta es una figura un poco, un poco peculiar de, de España que también se produce en Italia y que consiste en que la única manera de hacer negocios en un estado tan poco liberal como el estado fascista es teniendo a alguien, es la escopeta nacional, eso sí lo habréis visto, es teniendo a alguien cerca del poder. Uno no necesita leyes, uno no neces el franquismo no necesita leyes eh, liberales, eh, ni mucho menos neoliberales. El sistema de despido en, en el, durante el franquismo es muchísimo más garantista para los trabajadores que el que, por ejemplo, tuvimos después de los pactos de la Moncloa. Lo que pasa es que a uno no le hace falta para despedir a un trabajador eh, ir a los juzgados. Basta eh, bueno eh, basta decir que durante una procesión, y esto no me lo estoy inventando porque es el caso clásico, el trabajador, el sindicalista tiró una piedra eh, al paso de la Virgen. Eso es suficiente como para que ese individuo desaparezca del mapa eh, y todo el mundo mire para otro lado. Cuando, cuando llegamos a 1975... Cuando llegamos a 1978, ahora que acabamos de celebrar el 40 aniversario de las elecciones democráticas, eh, había algunas cosas que cambiaron mucho, otras que cambiaron poco y otras que cambiaron nada. Eh, en las cortes elegidas por la ciudadanía eh, había un 1% de, eh, de diputados de que, que habían sido procuradores en cortes, solo uno de cada 100 es decir, aproximadamente dos. Había un 10% de gobernantes en el primer gobierno democrático de Adolfo Suárez que habían sido gobernantes en el gobierno eh, de Arias Navarro. Y sin embargo había, por supuesto, el 100% de jueces. Todos los jueces que el día anterior de las elecciones eran jueces seguían siendo jueces al, al día siguiente, obviamente. Vimos cosas así un poco esperpénticas, como por ejemplo, eh, la Audiencia Nacional, se llamó Audiencia Nacional cambiándole el cartel a un sitio que ponía antes Tribunal de Orden Público. El Tribunal de Orden Público es una cosa muy fea, ¿verdad? Eh, vimos que una cosa tan fea como la Brigada Político-Social, de pronto eh, estuvieron todos en una cosa que se llamaba Sindicato Profesional de la Policía. Eh, mola mucho, porque además esa gente todavía la vemos de vez en cuando en, la, en, el, en el documental este de, de las cloacas del interior del otro día. ¿Eh? Son los mismos, son los mismos. Por supuesto, ¿eh? los empresarios que eran empresarios el día anterior de las elecciones seguían siendo empresarios al día siguiente de las elecciones. ¿Qué había? Había fundamentalmente un cambio social. Es decir, esos valores de, de principio de autoridad que sustentaba el franquismo, pues la verdad es que eh, en la democracia se consideró que se basaba en dos elementos que no tenían nada que ver con la política. O sí, ¿eh? uno era... Eh, la relajación de la obsesión enfermiza que tenía con el sexo el franquismo, que es una cosa que yo creo que solo se explica en términos psiquiátricos, es una cosa que cuesta mucho trabajo de contar, pero eh, el franquismo estaba absolutamente obsesionado eh, con la libertad sexual como una especie de elemento eh, y, y una de las cosas que se percibieron enseguida en la transición es que eso era romper con el, con el franquismo, ¿no? Y que explica probablemente eh, los enormes y gloriosos elementos de tolerancia que tiene este país. ¿eh? Y el otro era eh, el principio de autoridad. Yo tenía un profesor que, había sido, que había, se había ganado unas perras eh, siendo, siendo censor de comentarios deportivos. Es decir, a este individuo le pagaban por contar cuántas veces los comentaristas deportivos criticaban a los árbitros, porque había un límite para criticar a los árbitros, porque no se podía criticar a los árbitros, que eran la autoridad, coño. Entonces, la, la autoridad era el elemento fundamental en el que se basaba el franquismo. Todo lo demás y el elemento, más, el elemento eh, sociológico fundamental desde el punto de vista de los administrados quedó absolutamente indemne. Los mismos jueces, los mismos funcionarios. Es verdad que los funcionarios habían entrado todos en los años 60 y por lo tanto, ¿eh? y habían entrado con una cierta edad. Es verdad que los militares eran todos muy mayores porque cuando tienes una guerra ¿eh? se asciende muy rápido y luego creas un enorme tapón generacional. Pero hay que ver lo que los militares importaron en la transición. Lo que no cambió y creo que es el elemento más relevante que deberíamos de... de, de de tener en cuenta, y corto un poco ya porque yo creo que me estoy enrollando ya lo que no están los libros, ¿eh? lo que no cambió es el punto de vista del administrado. El punto de vista del administrado era, usted lo que tiene que hacer es tratar de que le vaya mejor a usted personalmente lo mejor posible a cambio de mirar para otro lado. Hay que mirar para otro lado. Eh, luego, si queréis, hablamos sobre más detalles de este tema, pero me gustaría recordar una frase que se ha pasado por encima y que a mí me resulta absolutamente paradigmática de nuestro sistema político y que me acordé ayer en, la, en, la, en el mano a mano que tuvo, eh, que tuvo Iglesias con, con Gregorio Morán, eh, porque dijo Iglesias una frase que me pareció muy relevante comparada con la que os voy a dictar. Es un, es un importante filósofo español eh, que se llama eh, Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, en un acto de directivos hace un mes y pico, eh, sobre talento, eh, dijo una frase preciosa. Dijo, eh, es importante saber idiomas, es importante tener conocimientos de nuevas tecnologías, pero es muy importante la personalidad de la gente. Cito literal. Es importante manejarse en la vida, saber manejarse en situaciones difíciles. Saber decir que sí, saber decir que no, saber mirar para otro lado cuando hay que hacerlo. Esto, esto es exactamente... ¿eh? Eh, bueno, pues solo, solo, solo una cosa más. Yo me he acordado de esta frase cuando ayer Pablo Iglesias, en la conversación con Gregorio Morán, dijo eh, que en realidad... Para entender lo que había pasado en este país, para entender lo que estaba pasando en este país, para saber lo que estaba pasando ahora en este país, era necesario entender que en este país hay una generación que ya no quiere mirar para otro lado. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Eh... Gracias por venir aquí a estas horas, que deberían estar en la playa todos, pero bueno, gracias por asistir, es todo un honor. Eh, bueno, por edad yo creo que también hablar del franquismo yo pues es un poco significativo, ¿no? el hecho de que bueno, me acompañan por una edad, a mí me, me tocó un poco lejos, nací en 1985, pero el hecho de que en Podemos una generación haya banderado una, un análisis crítico de lo que significó el, esa transición y lo que significó el franquismo es muy significativo, es sintomático, es por qué estamos pensando actualmente y por qué estamos revisando el pasado, algo que no se entiende, ¿no? Muy bien. Y mmm, ahora voy a exponer un poco, yo más que hacer un análisis voy a explicar un poco el tema de, sobre todo el concepto de trama que yo creo que tiene un poco que ver con un análisis y voy a empezar, pues, por una, eh, una anécdota que es de mi, de mi propia familia, de mi bisabuelo. Eh, él eh, fue condenado a trabajos forzados en, en 1940, 1939 eh, al aeropuerto de Sondica. Él estuvo eh, construyendo el aeropuerto en Sondica, aeropuerto de Sondica. Eh, quien llevaba la obra era Dragados, Dragados y Construcciones. Y casualmente luego él, con la industrialización, sobre todo el, programa de, el plan de desarrollo, terminó en Barcelona, nosotros somos de Toledo, y terminó trabajando en el puerto como, eh, como vigilante para una empresa que también se llamaba Dragados, Dragados y Construcciones. Y esto lo digo porque eran dos eh, hechos conectados por una empresa pero que él no era capaz de conectar. De hecho, cuando me contaba mi abuelo que cuando él iba a cobrar, agachaba la boina y decía, sí señor, claro, lo que usted mande. Y el problema que, que yo veía y que yo razonaba respecto a esa generación y que tiene que ver con, un, con el momento actual, es la incapacidad de conectar piezas de la historia en una generación determinada, de relacionar hechos que explican tu existencia. Yo luego, a través del libro del IBES 35, he ido conectando cosas, pero las he ido conectando artificialmente. A través de datos, cómo se conectaban, por ejemplo, periodos. Como, por ejemplo, en 1992, el año en que el PSOE parecía controlarlo todo y abandonábamos el franquismo, ese año, en las Olimpiadas, eran presentadas, por ejemplo, por un hombre que se llama Samarans, que entonces parecía el Adalid de la nueva democracia, pero nadie se acordaba entonces que había sido director general del, de deporte y era además presidente de la Caixa en esos momentos. En 1992, en el IBEX 35, que yo analizaba por datos, había grupos de políticos en el IBEX. El más numeroso era el PSOE, pero el segundo era el franquismo, aquellos procedentes de los gobiernos franquistas. Un 30% de los consejeros políticos procedían de entonces. Y... Mmm, esto lo comento por, por, por el hecho de cómo conectamos los periodos y cómo conectamos la historia. Hay un texto de, de Maurice de Halbach que es sobre memoria colectiva y hace una distinción muy interesante entre historia y memoria. Cómo la historia se basa en periodos desconectados que uno hace artificialmente en función de hechos pasados, pero que no tienen que ver con los testimonios de las personas. En relación, por ejemplo, a la memoria, donde lo que importan son los testimonios. Es decir, al hablar estamos construyendo la historia y conectando elementos entre sí a través de esos testimonios. ¿Cuál es el problema de la historia de España y por eso me voy a la trama? Que el poder nunca ha hablado. Es decir, nunca el franquismo ha hablado. Sus personajes tampoco. El hecho de haber construido un concepto de, como el de trama, que tampoco se ha reflexionado mucho sobre ello, pero tiene que ver también con una forma de construir nuestra historia. La trama, que ya lo concebía Aristóteles, es una forma de reconstruir una historia a través de una serie, de una introducción, un desarrollo, un desenlace que tienen conexión entre sí. Es decir, periodos históricos que están conectados y que tú tratas de conectar a través de una serie de personajes, una narrativa. ¿no? El hecho de que hayamos construido la trama... Es por la ausencia de una memoria, del testimonio de los personajes. Es decir, ¿qué está pasando con Villarejo? Nosotros estamos sacando algo que ellos no dicen. Nosotros estamos construyendo la historia del poder en España porque ellos no lo están contando. Y por eso eh, yo me voy, por ejemplo, al, al, al, caso, al caso alemán. Eh, Hannah Arendt construye sus conceptos, como la banalidad del mal, a través de algo que es fundamental que son los testimonios de sus propios protagonistas. Es decir, ella construye el concepto del poder del nazismo a través del testimonio en los, en los juicios que ha ido entonces de, contra, contra el nazismo. Y ahí construye el concepto también de, de, de, de cómo esa clase de funcionarios ejecutaban órdenes eh, sin tener en cuenta las propias consecuencias. El problema es que nosotros nunca hemos hecho hablar el poder. Y eso lo relaciono con, con el propio franquismo y con, la, y con la actualidad. Actualmente tenemos una serie de casos, como el caso de Bárcenas, el caso de, de Billy el Niño, Martín Villa, y los elementos que conectan todos esos es que nunca han hablado. Nosotros tenemos una incapacidad para representar el propio pasado. Y eso yo lo, lo he visto con el, con el propio libro del Libes 65, el que escribía. Me comentaban, ¿cómo sabes tanto? Yo decía, yo es que he tenido que forzar al final a que hablaran. Y es que, eh, ¿cómo era eso? A través de sus propios testimonios en algunos libros, donde ellos representaban algunas de las líneas temporales y cómo se conectaban periodos entre sí. Y un ejemplo de ellos es la biografía, por ejemplo, de Laureano López Rodó. Laureano López Rodó, si se acuerdan de él, eh, ministro franquista, uno de los directores del plan de estabilización, el segundo de, de, del, del Gobierno, como secretario general técnico del Ministerio de Presidencia, pues él es su, en su biografía, en su intro, introducción, hace un recorrido sobre, sobre sus cargos. Y él dice, yo fui protagonista del plan de estabilización de desarrollo Fui el protagonista de las construcciones de las eh, multinacionales. Luego eh, tuve un rol fundamental en el Gobierno. Después en la transición, en la redacción del estatuto, el estatuto de Autonomía de Cataluña y luego en multinacionales en democracia. Él mismo estaba representando la memoria. ¿Qué, memoria, qué conectaba esa memoria? Una serie de periodos en los cuales había pasado sin, sin, casi sin nosotros darnos cuenta. Y conectaba toda una serie de periodos que si lo representamos a través del concepto de historia, parecerían desconectados. Es decir, nosotros representamos diferentes periodos, pero sin los protagonistas, porque los protagonistas al final representan mismo, la misma línea temporal. Y esto es importante porque ahora nos encontramos una barrera. Y el otro día lo, lo decían los periodistas en su, en su tertulia, hablaban sobre... Sobre ese, esa época en que el periodismo lograba consecuencias. En el caso Watergate, el otro día hablaban del paradigma de Watergate. Es decir, cómo el periodismo puede tener consecuencias políticas. Cómo el saber, el saber sobre un acontecimiento puede tener consecuencias políticas, por ejemplo, que dimitan. Nosotros ahora nos, enc nos estamos encontrando con un límite. Y es que sabiendo muchas cosas no hay consecuencias. Pero hay que reflexionar también sobre sobre el límite que hay cuando estamos acusando al poder sin que ellos hablen. Es decir, nosotros lo que nos estamos encontrando es con una barrera que, por ejemplo, el otro día lo decía Tardá. Nosotros no hemos hecho una comisión de la verdad. No hay una comisión de la verdad sobre qué actores y qué papel jugaron en determinados, en determinados momentos de la historia. El principal caso es el caso de Martín Villa, que el otro día lo teníamos en el Parlamento, pero nadie le obliga a hablar. Él tampoco, no está obligado a hablar. Ni siquiera se siente con la necesidad de, tampoco Bárcenas. Y, y esto, eh, por ejemplo, me comentaba eh, Mario Conde, que por ejemplo, esto es una cosa así un poco extraña, que el rey había participado, por ejemplo, en las principales decisiones en el caso de los GAL no sabemos tampoco qué pasó en los GAL. Hay una serie de, de testimonios que nosotros no recogemos. Actores que no hablan y que, por tanto, tenemos una serie de vacíos. Entonces, yo creo que eso es un punto fundamental para reconstruir la historia de, del poder económico y el poder político y para ver, sobre todo, los comportamientos actuales. En el caso de 1975 y 2012, que parecería que no están conectados y uh, quizá la línea de conexión que ahora decimos 1975-1992 se debería ampliar. En 2012, cuando abdica el rey, tiene una conexión directa con 1975, por ejemplo, con el caso de la energía. En 1975, antes de hacer la transición en, en sí, se aprueba, por ejemplo, una ley de energética. Una ley de energética que, por ejemplo, favorece la transición. Desde un, un sector donde predominaba la producción hidroeléctrica al petróleo. Entonces el petróleo empieza a ocupar un lugar fundamental. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los años 90? Casualmente, el grupo de, de eh, Carlos de Borbón y dos Sicilias acaba en Cepsa. Otro personaje, eh, también, que, ¿cómo se llama el financiero este eh, catalán? De la Rosa... De la Rosa también acaba en Cepsa. Y hay una serie de elementos que empiezan a acercarse al rey y que terminan, por ejemplo, con el administrador del rey, eh, Manuel de Prado y Carvajal, en la cárcel. ¿Qué pasa en 2012 antes de que abdicara el rey? En, esos, en, esa, en esa época justo eh, hay otro, otro caso que nos lleva hasta ahora, por ejemplo, que es el caso de... La abdicación y entonces Abengoa, que ahora ha quebrado, tenía dos personajes dentro. Uno era Carlos de Borbón y dos Sicilias, que estaban en Abengoa, y otro era el jefe de la Casa Real. ¿Quién financiaba a Abengoa? Una caja que se llama Bankia, entonces Caja Madrid, donde estaba también otro jefe de la Casa Real, como era Espotorno. Las conexiones que evidentemente las estamos haciendo de forma artificial no tenemos un relato sobre realmente la responsabilidad que hay ahí y si hay una conexión. Yo por eso creo que, que un punto fundamental en esa impunidad y la forma de organizarse es la propia monarquía. La monarquía ha permitido que permee una forma de actuar. Es decir, si el rey puede organizar alrededor de sí una serie de empresarios y no habla, ¿por qué nosotros hemos de hablar? Y es una serie de consecuencias que nos están llevando desde una forma de actuar, pero una forma de actuar de las propias instituciones. Y esa es la segunda parte del, del poder que no habla. Unas instituciones que nosotros hemos heredado y que tienen, parece, tener un, un, un funcionamiento autónomo. Y ahí nos vamos, por ejemplo, con el papel de los abogados del Estado o los economistas del Estado. Muy presentes, por ejemplo, en el IBEX 35 o muy presentes en determinados casos de corrupción. El, eh, uno de los, eh, de, de los hechos más manifiestos, por ejemplo, ahora con la guerra del fútbol, era el caso de una hija del régimen, eh, la hija de Francisco de, eh, de Silva, del ministro franquista. Su hija, abogada del Estado, fue eh, eh, miembro también de SACIR y fue una de las que acusó eh, a Messi de eh, fraude fiscal. Pues ella era también miembro de la directiva del Real Madrid y es una, una serie de conexiones que, un poco que, que representan un poco el papel de las propias instituciones, es decir, qué autonomía tienen y sobre todo qué transición ha habido en esas propias instituciones. Y hay un dato clave, eh, de 1975 a luego, 1982, cuando gana el Partido Socialista, hay una transición, hay una transición de una administración. Y hay un número. 50.000 funcionarios del aparato duro, es decir, el sindicato vertical de la policía franquista, pasan directamente a la administración del Estado. Y ese es otro punto que falta de la memoria y que ahí tenemos, por ejemplo, a Villarejo o tenemos otros actores que tienen su propio funcionamiento y su propia lógica y de la cual no sabemos porque nunca van a hablar. Y ese es el límite ahora que, que tenemos que explorar y por el cual tampoco podemos parar. Ahora vivimos un, un momento fundamental en el cual revisamos en realidad para ver los límites que tiene ese periodo. El hecho de que nosotros recuperemos la memoria y que los hagamos hablar nos lleva a ver la profundidad del cambio actual. Y sobre todo ver que, eh, por ejemplo, hay que ir más allá de de los cambios eh, superficiales y hay que ir en cierta medida a un cambio constituyente que es, es un poco eh, la deriva de, de una historia que en la cual hay que eh, hay que hacer hablar a estos a estos actores y bueno ya paso a los siguientes Yo lo escucharía toda la tarde, pero como ha escrito un libro más que recomendable, pues lo tenemos más a mano. Es un placer, yo no conocía a Rubén, es un placer estar aquí. Hola, buenas tardes, yo soy Marga Ferré, dirijo la Fundación Europa de los Ciudadanos, una fundación con el peor nombre del mundo. Vamos a llamarla la FEC, es la Fundación Vinculada de Izquierda Unida, como el Instituto 25M, lo es a Podemos y es un absoluto placer estar aquí. ¿no? Yo creo que Federico me pidió estar aquí un poco también por, por haber eh, pensado, reflexionado y trabajado mucho sobre la memoria de la izquierda sobre nuestro propio país, porque otra cosa de los muchos defectos que tenemos la gente de izquierda de nuestro país es pensar mucho sobre nosotros mismos. ¿no? e Incluso hacer críticas a veces excesivas sobre nosotros mismos. ¿no? Pero que, que yo creo que estamos, como ha dicho Rubén, en un momento en el que podemos plantear cinta de distancia para poder analizar exactamente qué es lo que ha pasado en la historia de España para aprender las lecciones de los errores cometidos y desde luego eh, entender que la mitología construida por parte de la transición e incluso por el Partido Socialista sobre estos 20 años, no solo es falsa, sino que además enmascara la continuidad de la clase dominante de la que Rubén nos hacía referencia. Eso es un poco mi tesis. ¿no? Entonces, yo creo que podemos hacer un breve, como aquí hay gente de mi edad, eh, pues podemos contarle también a los que son un poco más jóvenes un poco el relato que hace el régimen de sí mismo a partir del año 75. Porque, aunque parezca increíble, es un relato es, eh, increíblemente simple. Y es simple porque yo creo, a diferencia de lo que dice Rubén, que no es que no hablen, es que mienten. Claro, o sea, ellos sí hablan, pero mienten. O ocultan, eh, no, ellos, los protagonistas directos, no, los ricos no usan hablar. O sea, Macio Ortega no ha abierto la boca en su vida en una rueda de prensa, no hace falta. ¿Para qué? Ya tiene otros, ¿no? Pero que esto es un sistema, hay otros que hablan por ellos, o sea, hay otros que narran la historia. Ahí tenemos a César Vidal haciendo siete libros por año. O a Pío Moa haciendo catorce por año, es decir, eh, financiados por esta gente. Es decir, hablan de otra manera, mienten y construyen eh, un relato. Yo que soy marxista, los relatos no me gusta mucho, pero he descubierto que tienen su importancia. ¿no? Sobre todo porque hay parte de nuestra gente que acaba creyéndoselos porque es el único que se vende. ¿no? Yo no voy a hablar del relato de la transición, que en este país yo creo que ha llegado a hartarnos el relato de, de Victoria Prego sobre la transición, que básicamente eh, se reduce a que eh, hubo un grupo de heroicos demócratas, que fueron los padres de la Constitución liderados por el monarca, eh, que vencieron a partir del 23F, que es el hecho legitimador de la monarquía, eh, un futuro perfecto en España, en el que las dos Españas por fin han encontrado el punto eh, neutro en el que poder vivir en paz. Va, más o menos es por ahí, ¿no? Eh, digo va, porque, pero me parece terrible, porque es que lo han repetido tan hasta la saciedad que hasta gente nuestra eh, se lo ha terminado creyendo. ¿no? Entonces yo, eh, el primer mito que es, para compartir con vosotros, hablar después cómo tenemos que ayudar a deconstruir ese mito. Empezando porque fueron años muy violentos, no solo políticamente violentos, fueron años de muchísimas huelgas, fue un año donde el régimen, en, las, en los coletazos del régimen, como todo oso herido, acabó siendo muy violento. Porque yo eh, añado a lo que tú has dicho, de que el régimen, sobre todo en la segunda parte, a partir de los tecnócratas del Opus Dei, decían a la gente, mira para otro lado, pero además le decían, como no mires para otro lado, vas a la cárcel. Quiero decir, el elemento de la represión eh, hace que no sea una elección libre en mirar para otro lado. Y a mí me parece importante también narrar que hubo una oposición al franquismo organizado y valiente, del que muchos y muchas en esta sala somos hijos e hijas físicos, biológicos o políticos, que en ese país hubo gente que no sabía leer y escribir y que se enfrentó a esa gentuza, que tiró años de cárcel y que representó esa minoría heroica de la que yo creo que el espacio que queremos construir se quiere eh, levantar como digno heredero. ¿no? Y lo digo porque en esos años del 75 hasta el 88, y ahora hablaré de, de por qué yo creo que el 88 fue el fin de la transición, hubo una pugna, ¿no? hubo un parte de este país que se creyó la posibilidad de que podíamos cambiar. El, el, el, el dictador muere en la cama, desafortunadamente, es decir, no lo echamos, pero sí había una esperanza de posibilidad de cambio en este país. Y esa posibilidad se manifiesta por parte de la existencia de una enorme variedad de izquierda radical, de, de organizaciones sindicales y también de organizaciones fascistas que acaban eh, asesinando gente como, como... si No fueron años tranquilos. Eh, y desde luego lo que sí pudo faltar es eh, la necesidad de un pacto por el miedo que este pueblo también pudo, pudo tener en aquel momento. ¿no? Yo creo que el primer, eh, digo, por elegir fechas, que yo creo que una vieja marxista como yo elige no en torno a las elecciones, sino en torno a lo que cree que puede pasar. Sí hay una que marca el fin de la transición para mí, que es 1982. En el 82 eh, arrasa el Partido Socialista de una manera, eh, yo creo, inesperada incluso para ellos. no. Esto acaba con la teoría del eurocomunismo, que si queréis hablamos después eh, en cuanto a lo que la izquierda esperaba de sí misma en aquel momento y el proyecto de país que representaba. Pero señalo 1982 porque gana el Partido Socialista con 10 millones de votos, como sabéis. Y ocurre algo que a mí me parece sintomático, una lección a aprender. ¿no? El Partido Socialista no existía como partido. De hecho, se tiró 40 años de vacaciones, como decía un chiste, ¿no? Decía: 100 años del Partido Socialista y 40 vacaciones, decía uno. Eh, pero decir, no tenía una estructura en todo el Estado, no tenía cuadros políticos, no tenía gente y además no había background político en España, con lo cual hubo muchísima gente que llegó a las instituciones eh, y que yo creo que precisamente por esa falta de, de tener un partido político organizado, un partido con cierto background político, facilitó ciertos niveles de corrupción muy fácilmente. Lo creo de verdad, o sea, creo que eh, una serie de elementos, pero uno de ellos fue la, la idea de llegar muy pronto al poder sin ningún tipo de, de tradición democrática detrás. Hizo que gente muy indeseable eh, llegara a las instituciones o por lo menos para medrar o para hacerse rico con ellas. Y eso duró muchísimo tiempo, ¿no? porque como recordaréis los más viejos del lugar, eh, hubo un tiempo en España donde los alcaldes duraban 20 años. ¿verdad? O sea, 20 o 25 años, o sea, era como lo normal, era esa generación que entra en política por primera vez y se quedaron, vamos, o sea, pacharlos ni con agua caliente, ¿no? Pero el otro elemento que a mí me parece importante con el 82 es que había una esperanza de cambio en este país y eso era real. Lo que probablemente fue la mejor campaña electoral de la historia de España, que fue la, la campaña del 82 del Partido Socialista, yo era muy joven, pero sí lo recuerdo, ¿no? Ese Felipe González mirando al cielo ponía, por el cambio, ¿no? Eh, era preciosa la idea, ¿no? después de 60 años, desde el año 36, la última vez que pudimos votar, ¿no? la idea de por el cambio ya está aquí, ya lo vamos a hacer, ya por fin vamos a superar el franquismo. ¿no? Eh, ese, esa esperanza existía, esa esperanza es la que hay detrás del, del éxito enorme del Partido Socialista y esa es la esperanza la la de que desde mi punto de vista se ve, se ve quebrada muy rápidamente. ¿no? Y se ve quebrada rápidamente por dos elementos, yo creo que sí que hay un cambio estructural en España, aparte de que siguen elementos de la misma clase dominante eh, heredera del franquismo, que se corresponden con lo que yo entiendo que es la segunda etapa es el año 88, que es que Felipe González tenía un proyecto de España. Es decir? Lo digo porque ahora vivo a Mariano Rajoy y no tiene proyecto para, para este país. O miro a Álvaro Rivera y no tienen proyecto para España, incluso a Pedro Sánchez. Felipe González tenía un proyecto para este país. A mí no me gustaba, pero tenía un proyecto de este país y lo llevó a cabo. Y el proyecto consistía en la internacionalización de la economía española a través de la entrada en la OTAN y la Unión Europea, recibiendo fondos estructurales para grandes gastos e infraestructuras en España para entrar en la modernidad a cambio de la desindustrialización y convertir a España en un país de servicios. Y lo hizo. Y lo hizo. ¿Qué lección aprendida para hoy saco yo de eso? que es posible cambiar estructuras de este país en relativamente poco tiempo si tienes la voluntad política y un plan claro para llevarlo a cabo. Porque lo hizo. Y tuvo elementos positivos. Creó eh, el sistema público de salud. Creó el sistema... De, los socialistas están todavía muy orgullosos de eso y de hecho es parte de su mito. ¿no? Nosotros creamos el sistema público de salud, nosotros creamos el sistema de educación universal. ¿no? Y es cierto que lo hicieron. Yo creo que, en fin, se podía haber hecho mejor, pero es verdad que lo hicieron. Pero a cambio, yo creo que traicionaron demasiadas cosas para el mismo proyecto y es mi punto de vista. Yo creo que eh, esa misma gente que votó al suelo en el año 82 también se levantó contra el Partido Socialista el 14 de diciembre de 1988. ¿no? Esa huelga general que para este país, muchos de los que estamos aquí, es difícil transmitir a otra generación y lo que significó esa huelga. De verdad que es difícil. O sea, no se movió una maceta. O sea, lo que es tener 40 millones de personas encerradas en su casa todo el día en modo protesta. Era impresionante, no había nada en las calles. La televisión no funcionaba, no funcionaba la radio, no funcionaba nada. O sea, y fue una huelga, por cierto, que si ahora contamos el motivo de la huelga es de risa, porque era contra un contrato basura juvenil que hoy sería un lujo. Eh, no, no, pero, pero no era por el contrato basura, era una huelga política, nítidamente política. Y... que junto con los planes de ordenación urbana, las cajas de ahorro que lo financiaban, los golfos que lo llevaban, te obligaban a comprarte una casa con unos niveles de interés muy, muy, muy, muy bajos eh, para hacer eh, el sueño del capitalismo popular eh, en este país, que, que de esos barros estos lodos. ¿no? y que hacían que tú podías estar a tu casa, tu casita en la playa, pagar la universidad a tus hijos, que vivirán mejor que tú. ¿no? Ese es un sueño que funcionó durante cierto tiempo, mientras se mantuvo también el diario del fordismo y que cae de manera estrepitosa en los años 90 cuando los vientos neoliberales lo arrasan absolutamente todo. Lo que quiero decir es que una vez deconstruido de, de el mito de la transición, tenemos que empezar a deconstruir el mito de los años 80 y los 90 en este país y el modelo de desarrollo impuesto eh, por Felipe González. ¿Por qué? Porque queremos otro modelo de desarrollo. No queremos un país de servicios. Queremos un país que tenga una industria sostenible, queremos buenos trabajos, queremos ciencia, queremos tecnología, queremos ayudar, tenemos una materia gris espectacular, tenemos ganas, vocación, planes, ideas. ¿Y qué es lo que nos tapa? Desde mi punto de vista, y comparto plenamente lo que ha dicho Rubén, una clase dominante que se va a aferrar al poder con uñas, dientes, por tierra, mar y aire. Y yo creo que tenemos que estar preparados. Yo no tengo una visión, perdonadme, inocente de que nos dejen tomar el poder por la vía democrática tranquilamente. Yo creo que va a haber algún y más, seguro. Eh, y tenemos que estar también un poco preparados, no digo que sea una barbaridad, pero vamos, tenemos que estar un poco preparados. Y sobre todo saber qué es lo que queremos. Pues yo creo que con, con, si no sabemos lo que queremos, nos van a volver a ganar. Como ha dicho Rubén, ellos no cuentan cuáles son sus planes, pero yo tengo muy claro cuáles son los planes para España. Quieren un país de camareros y de camareras, eh, un país donde ya el capital ni siquiera es nacional, es capital internacionalizado, es una economía financiarizada que probablemente este país se dirige más desde la sede de Apple, desde Londres o desde Nueva York que desde eh, antiguamente el Banco Santander o, o, o lo que eran eh, parte de ese capital financiero español. Y es un país que nosotros no queremos, queremos otro país, tenemos la voluntad de construirlo y para eso hacerles, eh, plantarles cara es importante. Y también es importante para poder hablar con los compañeros del Partido Socialista y decirles que… Su proyecto no nos gustó, o por lo menos no nos ha, llevado al país que, nos ha llevado al país que tenemos. el Partido Popular no hablo, porque ¿para qué? Pero es eh, eh, que tenemos que repensar este país y que a este lado, dentro de Unidos Podemos, tenemos ganas, proyectos y gente para llevarlo a cabo. Aprendiendo de la historia aprendiendo de esas, dejadme que insista, miles y miles y miles de hombres y mujeres que han dejado la vida por construir un país mejor. Gracias. Bueno, gracias. Uh, gracias a los organizadores por, por invitarme y a vosotros, como decía Rubén, por estar aquí hasta ahora. Uh, yo me llamo Pera Rusiñol, uh, soy periodista, estuve muchos años en El País. Uh, yo entré en El País en el año 95, me fui en 2008, fui redactor jefe, estuve en política, estuve en muchos sitios. Uh, y Evidentemente, El País es el periódico de referencia de la transición y es el periódico de referencia del relato de la transición. Um, lo digo porque yo mm, no tengo un, un, un discurso tan duro respecto a la transición y por eso agradezco todavía más el, el hecho de que se, de, se, de que se me haya invitado a participar en esta mesa, pero en cambio sí llego a las mismas conclusiones, uh, porque el, las faltas de la transición yo creo que a día de hoy son evidentes, pero no me parece, a diferencia, no digo que en esa mesa se sí haya uh, argumentado así, pero muchas veces ha calado un contradiscurso que también se ha hecho hegemónico en muchos lugares que pinta, digamos, la transición como si fuera una gran traición uh, de las izquierdas y yo en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que el, estoy en, de acuerdo en que el gran problema es el relato de la transición, pero que la transición como tal no fue tan desastrosa, en mi opinión. Y muchos de los problemas que tenemos pues, vienen después, porque se podían haber hecho las cosas de otra manera uh, con la misma transición. Porque la transición al final dependía de una correlación de fuerzas, dependía de un montón de cosas, dependía del ejército apuntando, dependía de un montón de cosas y se hizo, en mi opinión, un trabajo notable, un buen punto de partida y el problema es cuando alguien, sobre todo estoy muy de acuerdo con Rubén, que en el libro fija el año 92 como una especie de, de elemento central en, en, en, en el éxtasis de la construcción del relato de la transición, Uh, es cuando ya lo que era un punto de partida ya no es un punto de partida, sino que es el final de la historia y además elevada, digamos, a los altares. ¿no? Pero, pero eso no es la transición, eso es el relato que, ha acabado, que acabó siendo hegemónico sobre lo que fue la transición y, en mi opinión, centrarse demasiado en, lo, en el desastre de la transición uh, no, es, no es exactamente lo mismo. Puedo estar equivocado, ¿eh? pero esta, esta es mi opinión. Las conclusiones al final son las mismas, es decir, hay un problema con la memoria, hay un problema con, con las oligarquías que se quedaron en el país, hay un, los problemas que podíamos diagnosticar y que los compañeros han diagnosticado, pues al final se llega al mismo punto. Es decir, es, es imperativo que este país reabra todas esas cuestiones, las aborde de manera democrática en un contexto distinto del que se abordó en el año 75, 76, 77 y 78, cuando había una correlación de fuerza determinada, un ejército dispuesto a meter en la cárcel y a, y a hacer un golpe de Estado, etcétera, etcétera. Pondré un ejemplo en, en, de, de esto que, que intento explicar en, en, en lo que es el país, que es, al final, lo que yo puedo aportar, porque las otras cosas pues, las he leído, pero la, la historia del país, como la he vivido, insisto, yo entro en el 95, es más tarde, pero, pero la conozco bien y creo que si uno mira lo que es el país hoy y lo que era el país siendo el diario de la transición, siendo el diario que acabó construyendo este relato, eh, uno solo puede echarse a llorar, eh, porque la diferencia es impresionante no solo a la hora de construir un relato que puede venir bien a los poderosos, sino también a la hora del periodismo. Fijaos que en, en El País, eso son cosas que se conocen poco, porque, poco, porque todo el mundo piensa en El País, el, el gran legitimador. ¿no? El País era, es un diario que tuvo como accionistas cuando se fundó a lo que es la transición. Había desde gente del PC, que era Tamames, hasta gente del régimen más duro, uh, que paradójicamente eran los principales accionistas. O sea los, la, la familia Polanco que después se convirtió en accionista hoy lo ha perdido todo y hoy la, los accionistas son los bancos no era el accionista principal tenían acciones los Polanco pero la la mayoría de acciones del país la tenía Areilza y Fraga que eran los dos sectores más duros de Uh, del régimen, bueno, de, dentro de los aperturistas, como mínimo Fraga, con el giro que dio, Areilza es más discutible, ¿no? Pero estos eran los principales accionistas del país. Y ahora todo el mundo tiene el recuerdo de que el país antes era de, más de izquierdas, incluso en la transición. Y eso era, era realmente así, cuando la propiedad era controlada, no, no de manera uh, absolutamente mayoritaria, pero sí controlada por Areilza y Fraga. Lo que había entonces era una redacción organizada. Con comités de empresa muy fuertes y con un marco general que dificultaba mucho la intromisión brutal de la propiedad y la, la consecuencia de eso fue un diario mucho más de izquierdas que el de ahora que no tiene estos accionistas los accionistas de ahora son los bancos o sea son son tremendos pero la gran diferencia sobre todo a la hora de hacer periodismo es que esas barreras respecto a la propiedad que eran insisto comité de empresa fuerte Estatuto profesional que se creó en plena transición y, y, y había un estatuto de redacción que yo todavía en el año 2007 pude, uh, pude aplicar porque lo habían logrado en la transición. Yo si no, no hubiera podido aplicar. Hizo, hizo un editorial El País ya cuando estaba mostrando sus, sus nuevas uñas, uh, muy, muy, muy tremendo, contra el Che, el che Guevara en el año 2006 o 2007, que es una cosa que ya llevaba unos 40 años muerto. ¿no? Y, y era muy divertido ver la evolución del país porque el Che ya llevaba muchos años muerto, entonces cada aniversario había un editorial y cada vez más reaccionario. Digamos. En, el, en el editorial de los 30 años de la muerte del Che, el editorial acababa, que siga la salsa o no sé qué cojones, pero una cosa como casi positivo de la figura del Che y en el de 2007 era un precedente de Bin Laden. Uh, pero, pero literal, ¿eh? un precedente de Bin Laden. Entonces, a, alegando o esgrimiendo el, el, el, lo que permitía el Estatuto de Redacción, que, permit, que permite que si hay un 70% de la plantilla, que es una cosa muy difícil pero posible, un 70% de la plantilla firma en contra de una editorial... Uh, el periódico está obligado a hacer constar que los trabajadores están en contra de, este editor, de, de, de la editorial que ha publicado el país. Es una cosa muy democrática que ahora se plantea en cualquier empresa y, te, bueno, lo primero te despiden, naturalmente, y lo segundo te, te esperan afuera y te, y te dicen, pero tú, ¿de qué mundo has salido? No? Uh, en cambio, ese estatuto de redacción conseguido en, en, en plena transición porque había esa organización de los trabajadores, esta organización, esos, esos estatutos que protegían, uh, esa autonomía de la redacción pues permitió todavía alegar, uh, esgrimir este artículo y logramos las firmas necesarias y el país se vio obligado a poner que uh, la, la plantilla estaba en contra de ese editorial que era realmente demencial. ¿no? Lo digo porque, ostras, y en cambio los, los dueños principales eran Araiza y, y Fraga. Y permitieron, no, no, no es que permitieron, que es... Lo que a mí no me gusta de la versión de la transición. Como dice Marga, la, la, la, la gente se ganó la transición. Y entonces, eso yo creo que hay que reivindicarlo y eso no quita que la transición haya que revisar las consecuencias y el relato. Pero la gente se ganó y en el país se ganaron y con esos dueños se hicieron esas cosas. ¿no? Eh, de, a mí me gusta recordar lo que es el país porque, eh, claro, ahora en, en ese país controlado por Arelza y por, y por Fraga, escribían Aro Teglen, Manolo Vázquez Montalbán, eh, Eduardo Galeano, una cantidad de gente impresionante que ahora no, no hay nadie equivalente. No hay nadie equivalente. Y eso fue en el país de la transición. En, el país de, de, en un lugar donde parece que se, germen, se fermentaron todos los males que hemos tenido después. Que por supuesto, algunos eran así, pero se podían haber revisado con otra correlación de fuerzas y las cosas habrían cambiado. ¿no? En ese país de la transición, el que mandaba en la redacción era el redactor jefe. Salían en la mancheta. A mí me nombraron redactor jefe del país en el año 2008, los redactores jefe ya no estábamos en la mancheta. Estaba concebido que éramos una mera correa de transmisión de la dirección, o sea, y de la dirección y de la propiedad. O sea, eso, el país era un diario de redactores jefe, que eso te daba una gran autonomía a la hora de hacer información, porque tenías un redactor jefe que creía en la información y la propiedad que dijera misa. Y, en cambio, en 2008, pues imagínate ahora, diez años después, los redactores jefes no están en la mancheta y ni siquiera aparecen en ningún lado, en ningún lugar. Son, meros, son vistos como meros capataces en una relación en que el periodista acude, digamos, a un mercado en el que trata de colocar informaciones y, y, su, y el mando superior decide. ¿no? O sea que, realmente, la diferencia es horrible en favor de ese periódico que es la, la quiesencia de, de, de, de, de la transición, ¿no? Y, y, y comento solamente una cosa más porque, para que veáis la magnitud de aquello que fueron capaces de construir y que ahora, según cómo se ve, parece malo porque fue un pacto de mucha gente, ¿no? Uh, a mí me impresiona mucho la sección de economía. Yo, después, yo me fui de, del país, me fui en 2008, poco después de conseguir esas firmas de lo del Che, porque logramos las firmas, pero evidentemente ya estaban preparando la gallotina. Y entonces me fui a, me fui, me fui a público... Y cuando cerró público, después ya he montado, participado en la fundación de, de medios independientes. Uno se llama Alternativas Económicas y otro se llama Mongolia, que yo hago la parte de información. Pues Alternativas Económicas, pues, me interesa mucho la economía, intentamos hacer muchas cosas de economía y siempre con independencia y comparado el país, la sección de economía, de la transición y la de ahora, el primer cambio brutal es que entonces se llamaba Economía y Trabajo. Después desapareció lo de Trabajo. Pasó a ser solamente economía y ahora, si no recuerdo mal, es economía y mercados. Y entonces, bueno, eso es el mejor retrato de la evolución que ha tenido el país, y el, el, el diario y el, y, el, y el país. Pero eso no es culpa de la transición. En la transición se llamaba economía y trabajo. Y el redactor jefe de economía, eh, en esos periódicos que, como os he dicho, eran propiedad de Areilza y de Fraga, el redactor jefe de economía tenía que ser comunista. Eso es una cosa que no se conoce mucho, pero tenía que ser comunista. ¿Por qué? Porque no había dudas de que no sería corrupto. Y todo el mundo sabe el poder que supone en el mundo del dinero tener un redactor jefe que puede hacer ganar muchos dineros. Allí había, incluso se aplicaba una política que ahora se debería volver a aplicar, que es que el director aleatoriamente cambiaba siempre de la sección de economía los, los breves. O cambiaba dos aleatoriamente. ¿Por qué? Porque los breves es un clásico lugar donde fomenta la corrupción. Puede haber una empresa, los breves de economía, pues puede beber cualquiera, puede ser un breve, hay muchas empresas. Entonces, ¿Quién selecciona los breves? Que es una cosa que aparentemente no es muy importante. Entonces, un redactor corrupto, y los hay, y los había, y los hay, pues se cobraba de la empresa, colocaba su breve y ya se llevaba una, un, un, un buen sobresueldo. ¿no? Entonces, el, el, el director en esa época, para evitar esas prácticas de sus propios redactores, cambiaba aleatoriamente un par de breves al día, para disminuir el riesgo. Y entonces, el, el, con un redactor jefe comunista, era siempre la mejor garantía de que se iría a hacer información lo mejor posible. Joaquín Estefanía, que luego llegó a director, había sido del PT, maoísta. A Joaquín Estefanía, maoísta, sí, era del PT. Después, lo que fuera después no lo sé, pero fue maoísta, era del PT. A Joaquín lo sustituyó Manolo Navarro, que era del PCOE, del partido del Lister, secretario del Lister. Eso era el redactor jefe de economía todavía entrado en los 80. Y a Manolo Navarro lo sustituyó André Misé, que era del FRAP y que estuvo en la cárcel unos cuantos años porque era del PCML. O sea, esto era el redactor jefe de economía del país, arquetipo de la transición y de simplemente como elementos pues, para considerar y, y que en mi opinión ayudan a, a explicar o, o por lo menos yo pienso que pueden ayudar a, a no focalizar todos los males en un periodo que, que, que yo creo que se hicieron algunas cosas muy bien, algunas mal, y que todas las que se hicieron mal había oportunidades suficientes para corregirlas en el futuro, pero que la borrachera uh, que culmina en el 92 pues impidió hacerlo y nos cedieron ese relato grotesco, mitificado, que evidentemente uh, es un desastre para todos. Gracias. Eso. Eh, Hay otro micrófono o pasamos a este? Bueno. ¿Quién es agua? Yo creo que. ¿Quién quiere hablar? Yo. Aquí Ah, tú primero. Hola, gracias. Quería hacer una pregunta, eh respecto eh, Bueno, realmente esta charla era un pretexto por si había aquí algún productor, por si había alguna buena historia para que saliera una buena película, entonces mi pregunta va a ir un poco encaminada hacia eso, porque evidentemente el periodo en el que tratamos siempre la transición atrae mucho el relato, pero me gusta mucho de Rubén Juste que tematiza la cuestión del 92, también lo ha dicho Pera, es fundamental. Eh, para pensar lo que pasa hoy, eh, el 92 como fecha paradigmática que reúne casi todo, ¿no? Tienes eh, la Expo, eh, tienes el IBEX 35, tren de alta velocidad, eh, tienes todo, ¿no? Entonces creo que es como el paradigma clasicista ¿no? de nuestra propia modernidad como generación que habría que empezar a agarrar. Lo ha hecho, por ejemplo, en Italia, The Rising of Berlusconi, 1992. Es una muy buena serie. Entonces ya ahora os pongo la tesitura, ¿no? Eh, eh, tenemos películas ¿no? que hablan en ese a la llegada de ese momento, ¿no? con toda la desindustrialización, los ruines al sol, por ejemplo, pero eh, de desde la derrota, ¿no? Desde no, no, cuentan la intrahistoria de la lucha brutal por conservar los no, de no, en eh, los astilleros, por ejemplo, ¿no? y cuentan una historia de derrota inevitable. Entonces, si os pusiéramos aquí, no, no, sé, pongo dos no, de euros a cada uno, me me que me no, la película que os saldría para contar un poco esta historia, más, menos centrar la transición, más en los 80, llegando al 92 como, como fecha paradigmática. Es un reto. ¿Qué más? Hola, gracias. Eh, mm, mi intervención es muy puntual y me gustaría centrar en este periodo Primero, un, en las elecciones del 82, yo tenía 23 años y hubo un grupo de gente, yo soy de Ferrol, sufrimos una reconversión industrial brutal eh, y un, pues bueno, eh, en mi ciudad el PC tenía una tradición muy potente ¿no? y mucha gente que vivíamos en Ferrol votamos al PC y yo creo que fue el gran derrotado de las elecciones del 82, desgraciadamente. ¿no? Eh, y después, lo que voy a decir a lo mejor es un poco duro, pero yo creo que la situación que estamos viviendo ahora eh, parte de la culpa por no decir un porcentaje muy elevado evidentemente para mí la tiene el PSOE ¿no? ya os decía Javier Crae en su momento eh, ni socialista ni obrero es español solamente ¿no? entonces eh, a Rubén que ya lo vi en Ferrol y, y tuve la oportunidad de preguntarle un par de cosillas y enlazando todo esto eh, voy a hacer un paréntesis con la intervención que, que hacía Pablo eh, hablando bueno, de ese resumen que hiciste, eh, solamente una anécdota. Rajoy aprobó las oposiciones de registrador en un año. Eh, si alguien de los que está aquí en la sala pues sabe un poco de qué van esas oposiciones de juez, de registrador, imaginaros Rajoy es un puto crack. O sea, es el, un elemento criminal. O sea, y sus hermanos, notario, bueno, la de Dios... Entonces, eh, es terrible lo que estamos eh, bueno, viviendo ahora. Eh, volviendo a retomar el hilo, yo creo que el PSOE tiene parte de esta culpa. Y quiero enlazar un poco con el libro de Rubén, que me parece un libro brutal y al que no lo leyó se lo recomiendo encarecidamente porque lo, lo cepillan una semana. Entonces, eh, me gustaría, Rubén, que hicieras un poco eh, un breve resumen desde esta época que nos estamos eh, bueno, pues concentrando aquí, del 77 pero bueno, más en el 82, de cómo Solchaga entra eh, en esa película diciendo que la mejor industria es la que no existe, ¿no? Y cómo eh, entramos en una espiral de corrupción, hombre, evidentemente viene ya desde la época, desde el 36, 37, golpe de Estado, etcétera, etcétera, pero bueno, eh, remitiéndonos ya a los tiempos que, nos, que, que estamos viviendo, me gustaría pues, que hicieras un pequeño resumen de, de, de de ese periodo tan brutal y, y, y de esas consecuencias que estamos viviendo ahora y sobre todo nuestros hijos que están viviendo eh, de esos lodos, pues bueno, estamos padeciendo esto, ¿no? Gracias. Bueno, yo no he pillado la ironía de que, de que Rajoy fuera un crack, no me hace ni gracia, quiero decir, por la forma de acceder cualquiera sabe que memorizar y además si en vez de estudiar… No tiene, no tiene ningún mérito, sinceramente, solamente ponerse y aguantar muchas horas y tener muchos primos. Y, y... No, ya está. No, pero es que es muy importante, tiene que ver con la trama, pero la trama de altos funcionarios, de abogados del estado, de mandos intermedios, de toda la burocracia, de todos los apellidos que se repiten. Entonces, luego lo hablamos despacio, pero yo no le he visto la gracia, pero sí quisiera quitarle interés. No tiene, desde mi punto de vista, y créeme que experto modestamente, no tiene ningún mérito adicional eh, ser registrado a la propiedad de un año cuando he empezado en primera carrera preparándolo. Pero sí me interesaba a poner la tesitura. Si en 202 diputados que se consiguió, es como si Podemos hubiera conseguido ganar... Y en vez de 70 diputados, tal, porque estaba igual de poco preparado, entonces fue un, un crack. Nosotros tenemos la suerte eh, y entonces en dos o tres años, con esos años de vacaciones, el PSOE consiguió pues, un, un éxito. 202, eh, nadie ha conseguido después 202 diputados. ¿no? Por suerte, si Podemos sigue hacia adelante, estará más maduro, más cuajado. Yo cuando se decía que había una ventana de oportunidad, yo creo que la ventana de oportunidad da un largo pasillo. ...en la que el pasillo pues, nos va a permitir cuajar y hacer un desarrollo... ...e intentar efectivamente completar aquellas cosas que no se pudieron hacer... ...siendo crítico o no, pero hay cosas que están inacabadas. ¿no? La idea de la trama, te tengo que felicitar Rubén... ...y eh, llevo muy poco tiempo, de, muy pocas páginas del libro... ...pero eh, tendré que prepararme para asumirlo realmente. La trama tiene el doble sentido... ...de una red y de una trama teatral, ¿no? igual que la morada tiene el sentido de morar... ...y el sentido del color de, del logo de, de Podemos. ¿no? Lo importante es que eh, eh, a ver si yo intenté profesionalmente... ...yo estuve en el departamento de López Redó y luego su sustituto García Enterría, etc. Entonces hay una trama igual que la que has estudiado transversalmente del de ibe 35, hay una trama de todos los abogados del Estado, de todos los funcionarios, los altos funcionarios, la burocracia, Alejandro Nieto empezó a estudiarlo, etcétera, y sí, sí habría que estudiar, completar, eh, por eso, perdóname por la forma en que he entrado, eh, Entonces, gracias, gracias, ya me quedo más tranquilo, pero hay otra trama de altos funcionarios que copan la propiedad y eh, no hay que ver la promoción a la que pertenece Soria de Santa María, pues si eran 17, pues 14 o 15 están en todos los sitios. Eh, yo he vivido la transición. En el 69 me procesó el Tribunal de Orden Público, luego yo he estado de economista en la estándar, me despidieron, en la grill en fin, y he vivido la transición. De todas formas, yo estudié económica, bueno, también derecho, pero... Pero yo creo que la política económica desde el año 59 para acá tiene una coherencia, ¿eh? eh ¿por Porque a mí me dio Clase Rojo, Fuentes Quintana, y todo eso ocuparon un papel muy importante en la transición. Y es verdad que, que lo que habéis dicho del PSOE, pero a mí me gustaría que recalcaseis también... Bueno, aparte que la correlación de fuerzas ya veríamos para lo que daba, ¿eh? ¿Por Porque es verdad que, que yo estaba en comisiones obreras en aquella época y tal, y éramos muy minoritarios, ¿eh? Pero, pero me gustaría que también, desta, aparte que habéis destacado el papel del PSOE, pero a mí me gustaría también que hablaseis del papel de, de, del PC de Santiago Carrillo. Porque también eh, el papel de Santiago Carrillo es para analizarlo. ¿no? Hola, muchas gracias. Bueno, yo quiero hacer una reflexión que me he perdido la primera ponencia, la de Pablo, porque venía de otra, de Económicas, y no sé si ha hablado de de un punto en concreto, porque él es de Galicia como yo, aunque luego se ya vivió casi toda su vida, como tantos tantos gallegos en, en este caso en Madrid, que estamos un poco desperdigados por todas partes debido precisamente a una realidad que viene muy ligada a nuestra historia, aunque se agrava en los distintos picos migratorios, en el franquismo y la transición se agravan. Entonces, eh, yo no he vivido la transición en primera persona, pero sí me la han contado. Entonces, creo que hay distintos relatos de la transición, escuchándoos a vosotros y conforme yo la, la he vivido, ¿cómo me han contado la transición? Yo conozco la transición contada por mis padres, unos padres que vienen de, una, de un perfil sociológico en Galicia, de, de pe, pequeños propietarios de tierras, pero que han tenido muy poquita educación y han trabajado desde pequeñitos, desde los 6-7 años han tenido que ir a trabajar, y que se sienten de izquierdas, que tienen una conciencia de, de clase de izquierdas, pero que no tienen clara una ideología por una merma en el sistema educativo y de formación. Entonces, ellos eh, precisamente son de los que compran el relato que tú explicabas muy bien con respecto a los salvadores, de, ...de nuestro país y de la democracia al Partido Socialista y al propio juancarlismo. Realmente no a la monarquía, sino al juancarlismo. Y como a mí me trasladan ese relato desde que, desde que era pequeña. El clásico votante socialista emocional. Entonces, eh, que después pues, siente esa gran traición, ¿no? Después de, de lo que, la deriva que tiene el, el PSOE. Y después, en mis años de formación, descubro la verdad de la transición que es el relato que vosotros estáis contando. Y no sé si habéis pensado una vez, porque yo vengo de una zona, ahora es eh, semiurbana, pero que cuando yo era pequeña era rural, y la sensación es que, me, que a mí me da es que hay eh, varios relatos de la transición en función de si es centro-periferia, centro-periferia e incluso urbano y rural, porque ahora que vivo en Vigo también me doy cuenta que aunque sea periferia-Galicia… Hay otro relato de la transición que está más en sintonía con lo que contáis, que son las zonas industrializadas. Yo creo que eso también es uno de los grandes marcos, a grandes claves también para el cambio político actualmente, que vuelva a darse esa misma dicotomía centro-periferia, rural-urbano. Y sobre todo también creo que, no eh, soy muy breve, desde mi punto de vista, decir si estoy equivocada, aunque... Pienso como tú que no se le puede regalar al Partido Socialista que ellos han traído la sanidad pública universal, gratuita, de calidad a este país y la educación. sé que es un relato que está, siendo con, está consolidado hasta en la gente de mi edad y que creo que es más el reivindicar que eso no es un cheque en blanco que hayan hecho eso. Y con respecto a la industrialización, creo también, por lo que escucho a, escucho a mis padres, que se impuso también una, un marco, y que me diga Pablo, si él lo vivió así, en Galicia era así, de que nuestros padres realmente mmm, no deseaban un país de obreros y de pescadores, Mis, mi padre era pescador, querían otra cosa y el Partido Socialista efectivamente le prometió eso y luego se encontraron que ese mundo maravilloso, aunque este país mejoró, pues no es tan maravilloso como se pensaba y hay una vuelta atrás, de, de realmente si nos hemos equivocado de modelo, pero me da la sensación de que hay muchas dudas todavía en nuestro país de que se quiera volver a la industrialización. No sé si lo habéis pensado, que realmente hay mucha gente que no quiere volver a ser obrera, y creo que eso es algo que tenemos que meditar y pensar si eso es así o no. Mira, yo, yo no quiero... Yo, yo la verdad es que no... no... No quiero hablar, no quiero hablar solo un par de cosas por, por alusiones. Eh, vamos a ver, a Pere, a Pere. A, eh, ¿Cuál es el? problema? Has dicho en la, en la charla anterior con Olga y con Fernando que, claro, eh, la prensa es fundamental en un sistema, en un sistema, en una democracia liberal. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que es que eh, según la Constitución lo que dice es que España es un Estado social. Y de derecho. O sea, que no es una democracia liberal. Entonces, claro, ahí, ahí, ahí yo te aconsejo un, una, una conferencia de, ah, de, uno, de uno que fue dueño del país, ahora no, que fue catedrático de derecho en, en Granada, no, no me voy a. Y con respecto al relato, el relato de la transición está hecho. Hay un libro que se llama Albano Ayer, de Isaac Rosa, que ganó el premio Rómulo Gallegos con menos de 30 años. Solo un escritor consiguió tal, tal al eh, llegar a eso que fue Gabriel García Márquez. Aquí no se le conoce, pero en Venezuela se le... Se le... Y solamente eso, si es que el, el problema del, del país es que es un periódico de centro. Él nunca, nunca lo ha negado, nunca... Ha... Sí que había una cabecera antes de la guerra que se llamaba el país de los trabajadores, pero el país siempre se ha definido como un, un, un periódico de centro. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Hay un texto de Lenin muy interesante que se llama El izquierdismo es la enfermedad infantil del movimiento obrero. Y esto lo decía un profesor mío, Juan Carlos Rodríguez, que lo, que lo resume muy bien. Es que el problema de la izquierda es que los progres nos lo han metido por el culo y sin condón. Sí, hola, buenas tardes. Eh, quería hacer un breve comentario porque ayer, ayer me, sentí, me sentí mal en la, en la ponencia de, de Gregorio, en el sentido de que vino a decir… ...que la transición era una cosa de seis... ...y que el movimiento obrero estuvo ausente... ...lo dijo así... ...yo es que estuve a punto de saltar... ...porque yo estaba en Madrid el año 76... ...en el 75... ...no se acuerdan de cuando estaba el metro militarizado... ...del Alcázar... De, o sea ...las movidas, los asesinatos... ...que hubo en la ronda de Valencia... ...es que... ...los apedreamientos de los coches policiales... ...la que pasamos en Madrid... ...es cierto que en las zonas rurales probablemente... ...fue diferente, en provincias... Pero decir con un micrófono que el movimiento obrero, que la clase trabajadora estuvo ausente en la transición, es un insulto a las personas que lo hemos vivido. Y por eso me resisto a creer y discuto mucho con mi hermana, porque tiene la tentación de contarme mi vida. Y entonces sí dijo eso literalmente. Que era cosa de seis y que la clase trabajadora estuvo ausente. ¿No lo dijo así? Bueno, yo lo entendí, yo lo entendí así. Bueno, lo entendí mal, pero me pareció que fue devaluar de la presencia, la participación y la activación de muchas personas que, por suerte o desgracia, nos tocó vivir esa época en la que yo reivindico mi cuota aparte de protagonismo. ¿No? Bueno, vamos a ver. Esto, yo creo que tiene que ir muy rápido, muy rápido. Eh, yo solo quería decir dos cosas. Con eh, un comunista, eh, de un comunista militante como Gregorio Morán, dijera que la transición, eh, un comunista represaliado que perdió todo su, eh, eh, perdió su casa eh, por culpa de una denuncia de la Guardia Civil, eh, en fin, la historia de Gregorio Morán eh, eh, dijera que la transición la hicieron seis. No quiere decir que no existiera, eh, como bien hemos contado aquí, eh, un auténtico comportamiento heroico eh, de la clase trabajadora y de la clase obrera. Lo que, dije, lo que dice y mantiene, y es discutible, eh, es que no tuvo incidencia en la transición. Y eso es discutible. Eh, Ahora, yo creo que es muy importante aprovechar esto para decir no lo que es discutible, porque es muy discutible cuando contamos la historia, lo que no es discutible es lo que no cuenta la historia. A mí lo que me parece realmente sorprendente es que en este aula, en esta reunión, resulta que el acontecimiento más importante que ha pasado en este país entre 1975 y 1992 ha desaparecido. Señoras y señores, lo, que ha, lo más importante que ha pasado en el siglo XX… Es decir, aquello que produjo, como cuenta Piketty, una eh, discontinuidad extraña en la historia de la humanidad en la cual había niveles de igualdad eh, nunca conocidos, ha desaparecido de aquí. Pero es que no ha desaparecido aquí, ha desaparecido del mundo. La Unión Soviética no ha existido nunca, señores. Nunca ha existido y, por lo tanto, nunca pudo haber perdido la Guerra Fría. Lo que pasó entre 1988 y el 14 de... Y lo que pasó entre 1992, entre Curro y la Expo, fue que ya no existía la Unión Soviética. Y eso es una cosa muy relevante de la que todos nosotros nos hemos olvidado. Lo que yo decía es que eh, en España no había habido un cambio político. Porque había habido un cambio institucional, pero no un cambio político. Lo que había habido era un cambio cultural. Y evidentemente se nota muchísimo cuando vienes de una zona rural o cuando vienes de la periferia eh, que el cambio cultural tarda bastante más. Eh, eh, solo quería regalarle una frase que cuando Fede ha pedido para la película eh, una frase me ha acordado, la he ido a buscar en internet y la frase es muchísimo más bonita de lo que yo recordaba. Es una frase, porque además ya basta de citar a Rajoy y estas mierdas. o sea eh, La frase es de Walter Benjamin de las tesis de filosofía de la historia y yo eh, te, la, te la regalo para la película, eh, que dice, eh, dice, el don de encender en el pasado la chispa de la esperanza solo le he dado al historiador perfectamente convencido ...de que ni siquiera los muertos estarán seguros si el enemigo vence. Eso, eso es eh, lo que nos jugamos. O sea, lo que nos jugamos cuando contamos el relato no es eh, lo que está pasando. Lo que, lo que nos jugamos cuando contamos el relato es que si conseguimos explicarle a la gente... ...que lo que ha pasado nos sirve para el futuro... ¿Eh? solo lo vamos a conseguir cuando eh, contemos con toda esa gente que efectivamente, a lo mejor sí a lo mejor no tuvo más incidencia en esos seis personas ¿eh? pero desde luego ¿eh? Eh, solo eh, solo estarán seguros después de muertos, después de asesinados tirados por la ventana porque o sea, lo de Villarejo hay unas grabaciones preciosas en las cuales no, les ayudábamos a suicidarnos este señor acaba de entrevistarlo en, en, en televisión, en la sexta Solo estarán seguros ¿eh? si el enemigo no vence. Bueno, eh, muchas peticiones, eh, prácticamente eh, tendría que contar mi libro, pero para, para reducirlo, eh, la primera que decía Fede... Eh, yo creo que hay un intento ahora de retomar esta historia, que yo creo que es lo positivo respecto a, y se ha comentado mucho en todas las intervenciones de esta Universidad de Verano, que es el miedo. O sea, antes se contaba la historia con miedo y ahora por primera vez se empieza a perder ese elemento. Y yo eso lo he notado mucho con Alberto San Juan, con el que hablo mucho, y él tiene esa capacidad para entender el momento desde, eh, desde, desde la risa, desde el humor. ¿Por qué? Porque el pasado es grotesco. El pasado tiene un punto grotesco en cuanto a cómo se hacían las cosas. 1992 es el claro ejemplo y ahí eh, yo lo pongo, de hecho por eso uso el humor en el, en el libro, porque eso es, es, no hay otra forma de entender un periodo como entonces. Un periodo en el cual, por ejemplo, eh, también... Eh, hacía una cierta parodia y ahí eh, para hacer una película simplemente habría que hacer hacerla del libro de Vázquez Montalbán de sabotaje olímpico. ¿Por qué? Porque ahí eh, lo que había era una locura por la polifonía de los personajes, eso lo hace mucho Alberto San Juan. Es decir, un personaje representaba como cinco posiciones diferentes. samaráns qué era? Era, eh, eh, eh, llevaba, lo, era como el anfitrión olímpico, pero también era presidente de la Caixa, pero también tenía una posición en Aircross que en la que estaba también con los administradores del Rey. ¿Qué pasaba entonces? que la gente no sabía ni lo que era, que es la, es la locura de ese momento, que igual que hacían negocios, te organizaban un ministerio. O sea, Boyer, igual que era el más izquierdoso del Partido Socialista, señaba su casa en el OLA y decía que lo bien que le iba. Y no solamente eso, sino que senta, se sentaba con las Koplovich a hacer negocios en la Expo de 1992. Eso es lo que nos lleva a este momento también a perder el propio miedo. Yo creo que el momento que define actualmente es eso no haber perdido el miedo y a enfrentar la historia de la transición desde otro punto de vista que tiene que ver con desvelar las instituciones sin ese miedo necesario que ha tenido durante todo este, todo este, eh, este periodo. Por cierto, no quiero dejarme eh, dejar de decir que eh, respecto al país, que es muy interesante la transición que ha vivido, interpretar el momento actual, porque eh, si bien es cierto, esto de los accionistas tiene, da mucho juego. Entonces, estaba Fraga, pues ahora, no sé si saben, el principal accionista de, del país es Amber, es un fondo extranjero, pero que está gestionado en España por Fernando Primo de Rivera. Es decir, que eh, tampoco los tenemos muy, le, muy, muy lejos, eh, no sé cómo lo hacen, siempre se esconden. Que yo creo que esto es lo que da para la película, que son capaces de esconderse siempre, ¿no? Eh, y ya la, lo siguiente, que era lo de la reconversión industrial, que da, eh, da para bastante, pero que es importante también, por eso yo creo que lo que habría que unir, más que eh, la reconversión industrial, son las clases medias de nuestro país y reflexionar sobre cuál ha sido la construcción y los mitos de las clases medias que conecta un poco con lo que decía el compañero de... ¿Qué herencia tenemos del plan de estabilización? Yo cuando, cuando pienso a mi abuelo, que eh, él fue la primera promoción de ingeniero de telecomunicaciones, él acaba en Estándar Eléctrica. Estándar Eléctrica fue la principal empresa industrial del país creada durante la dictadura de Primo de Rivera a los albores de la dictadura. Las clases medias se crean durante la, durante la dictadura y tienen una esencia por la cual, en cierta medida, hay ese vínculo con el poder por el cual sin ellos no son nada. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? El miedo en realidad al cambio es el miedo a que los administradores dejen sin el sueño de digamos la conexión internacional, porque fueron ellos los que nos trajeron a Europa. Ese es el mito un poco que hay en realidad detrás del IBEX, que es el miedo a que esas empresas son las únicas que pueden hacernos salvar el país y modernizarnos, que es ese el mito. Por eso yo creo que es importante trabajar con el humor a partir de ahora y trabajar con esa, ese desvelar el poder, porque se basan un poco en esa institucionalidad que en realidad no existe. Como estamos viendo, por ejemplo, que, y aquí termino con el caso de, y me sirve para explicar lo de la historia y memoria, el caso de la última, el homenaje que hubo por los 40 años de, de las primeras elecciones, que es muy, sino, muy sintomático el hecho de que el rey no, esta, no, no estuviera y ahí eh, sigue utilizando el, eh, la diferenciación entre historia y memoria. La memoria es cuando los personajes hablan, ¿no? la historia es cuando reconstruimos a partir de hechos de los cuales ya nos despegamos. Pues bien, esa representación era que querían cerrar la memoria e iniciar una historia, hacer una historia del rey Juan Carlos sin él. <risa> o sea, que no hable, mejor que no hable, y así tenemos el mito. Y ahí eh, paso a los siguientes, que seguro que tienen más cosas que decir. Yo brevemente, si tuviera que hacer una película sobre en 1992, entonces tendría unos 20 años. Eh, sería Berlanga, o sea, eh, sería de Berlanga. Yo vivía con una actriz que tenía, pues si se iba a Barcelona a hacer horas extras en un barco entreteniendo turistas, porque básicamente es de lo que se trataba, y luego venía aquí a la Expo, eh, pues no sé, también a hacer espectáculos. O sea, tampoco ha ganado mucho este país, o sea, en términos de trabajo con la Expo ni con las Olimpiadas, pero bueno, se vivió ese mito. Pero te... he de decir que en la época también se vivía con bastante cachondeo, ¿eh? quiero decir, o sea, que... Eh, ese, con una cierta... En serio lo digo, ¿eh? Es decir, o sea, que había cierta alegría por aquello de que salía mucho, bueno, las Olimpiadas en Barcelona, sobre todo, que quedaron bien, pero con las... Especialmente con la despo bastante cachondeo. ¿eh? Sea, y en Madrid, desde luego, se veía como una paletada. O sea, era... Lo, los progres no íbamos yo quedaba mal, o sea, iban los paletos, o sea, quiere decir que hay, hay mucho de lo que reírse, pero yo creo que en ese momento también nos reíamos bastante, y, y bueno, y sabemos que era una manera, y el problema era los niveles de corrupción que entraron, en cualquier caso, yo solo dos elementos, porque hay una frase, dos frases que me han preocupado, eh, yo tengo una opinión personal sobre Gregorio Morán, y, creo, y le retiro cualquier validad, eh, forma de entender la historia de manera científica, me parece fantástico que escriba libros con su opinión personal, eh, escribió uno que destroza al Partido Comunista de una manera sangrante y, y respeto que, por supuesto, cualquier gito puede vivir lo que le dé la gana, faltaría más. Pero a rigor científico se lo, se lo retiro como historiador. Con lo cual vuelvo a lo mismo, es decir, la historia la escriben los vencedores, pero no es cierto, en España hubo, aunque no fuera masivo, niveles de resistencia grandes. Tenían miedo cuando Franco murió, tenían miedo. Y uno de los motivos por los que la transición les sale bien es por el miedo que tenían. Por eso se autocolocan como héroes de la pacificación de un país que podía haber vuelto a repetir el mito de la guerra civil. Pues claro que tenían miedo, nosotros también, pero ellos también tenían miedo. Y no tienen miedo si solamente son seis los que dirigen la transición. Quiero decir, vuelvo a demostrar lo mismo. En cualquier caso, ¿sabes la frase que más me ha impresionado a la tarde, en la que voy a reflexionar muchísimo? Es la que tú has dicho: de decir, la gente no quiere volver a ser obrero. No, no, estoy de acuerdo contigo, quiero decirte, si a la hora de proponer una propuesta de país en la que yo decía decir. Eh, porque eh, está el mito del obrero industrial fordista ¿no? y lo que eso puede significar, pero yo lo que te digo es que el mito neoliberal que está encima de la mesa es ser un esclavo. ¿eh? Quiero decirte, yo tampoco, no, no es que tampoco quiera o deje de creer, yo creo que no estamos para volver al fordismo, pero desde luego el trabajo es una cosa digna y por la que hay que pelear. Eh, no sé cómo decirlo, decir, es que lo que ofrece en el mito del startup, el emprendedor, el currador, móntatelo tú mismo, y si un hipster que monta páginas web es, es esclavitud. Son condiciones infinitamente peores que las que tenían en la estándar. O que la que tenía el compañero que tienes enfrente, que seguro que luchó por condiciones dignas en su... Eh, habéis dicho que estaba trabajando en las de empresas. decir, entonces el problema era, yo insisto, decir, en, en el año 1994, ya que estamos hablando de la fecha, hubo otra huelga general, bueno, semi-huelga general, que convocaron los sindicatos de media jornada, aquella fue muy graciosa, pues solo no fueron 24 horas, solo 12, eh, y se convocó contra unas pensiones, una ley de pensiones que pretendía pasar de 8 años a 15 el computo de las pensiones. Hoy se computa 35 años. Es decir, es que es el nivel en el que hemos deteriorado las condiciones en las que defendemos nuestros derechos es tal que a mí, por supuesto, industria o una no industria, me da igual. Yo lo que quiero son trabajos dignos, con derechos y con buenos salarios. Vamos a por ello. Bueno, yo estoy también muy de acuerdo con toda esa cosa de, del humor y de la sátira para desnudar al poder, por eso una de las cosas que hicimos es Mongolia. O sea, Mongolia, sobre todo, es perderle el respeto al, al, al poderoso, ¿no? que está acostumbrado a, a reírse de los demás, pues muchas veces de manera muy seria, a través de leyes, a través de cosas, y nosotros dijimos, pues vamos a reírnos de él. Y, y, y es la manera de humanizarle y de, y, de, y, de, y de... Yo creo que si no hay ese paso previo, no se le puede ganar, digamos. ¿no? Entonces, comentaba Rubén Samarán, ¿no? todas, todas las cosas que tenía Samaranch, todos los gorros que tenía Samaranch. Hablemos de Fainé, que es su sustituto, su sustituto al frente de la Caixa. ¿no? Mientras hablaba, me, me he apuntado a algunas cosas. ¿no? Fainé es el jefe de CaixaBank, y después Cachabán, por lo tanto Fainé, pese a que él técnicamente, ahora ya está solamente en la, en la fundación, pero todo el mundo sabe que es el que manda en Cachabán, pues a través de Cachabán controla, porque es el accionista de referencia, eh, o sea, hay muchos otros accionistas, pero él es el primer accionista de Gas Natural, de Avertis, de akbar bueno, Akbar no, pero sí es el primer español, de Repsol, y después ese accionista muy importante, accionista, no solamente uh, alguien que, que, que le escuchan, sino accionista del país. en La Vanguardia no es accionista, pero uh, fichó como mano derecha al, al editor de La Vanguardia. El periódico controla, es el principal acreedor, paga la Escuela de Periodismo del Mundo, paga el diccionario de la RAE, uh, a, su, a su jurista de referencia, que es un señor que se llama Sastra Papiol, Uh, lo colocó cuando se ponían las cosas chungas con las preferentes y las cláusulas suelo, lo colocó en el Supremo, que es una de las cosas que han pasado más desapercibidas y que me parece más increíble. O sea, el, el, el, el principal jurista de la Caixa uh, pasó a, al Supremo a dirimir cuestiones de preferentes y cláusulas suelo. Al final ha sido Europa el que ha impuesto uh, cambios legales, pero ya había colocado a su jurista de referencia en, en la Caixa, el jurista de referencia del Santander se fue a hacer un trabajito en el gobierno, era el número dos de, de presidencia. Cuando acabó, volvió. ¿no? Y cuando hablábamos de grotesco, eh, Luis de Guindos cayó a su banco. Y es el ministro que todavía, eh, que todavía digamos, gobierna la economía, que es una cosa increíble. ¿no? Que, el, que, el, que, el, que el ministro pues, dice: No, es que la, la sección española iba bien, también Lehman Brothers iba muy bien. Uh, teóricamente el día anterior ganaba millonadas, ¿no? pero eso es el ministro de Economía y el de Hacienda fundó un despacho para evadir impuestos. O sea, grotesco, grotesco, hay muchas cosas todavía, no hay que irse 30 años atrás y aquí es donde a mí personalmente más me preocupa, porque tiene que ver, evidentemente, ahora yo llevo las cosas a mi molino, pero tiene que ver con la falta de medios que expliquen este relato. Uh, todos los medios están controlados por la banca, nadie explica estos relato, los se explican en medios, todo el mundo con muy buena intención, entre los cuales estoy yo, pero que tienen un impacto muy limitado. Entonces, de la misma forma que los medios crearon el relato de la transición, ahora crean un relato que no tiene nada que ver con esto. Por lo tanto, ya sé que va a favor mío, pero intentemos ayudar a reforzar estos medios independientes para que no tenga que venir 30 años después el Rubén Juste de turno, a explicarnos lo grotesco que eran nuestros tiempos. Gracias. Bueno, cerramos ya aquí y nos vamos al concierto. ¿Perdón? Ya otro, otro que lo haga. Yo ya me retiro. Ya mi, ya me retiro. Bueno, muchas gracias por venir. Y gracias a la Universidad de Verano y a Fede por haber organizado este maravilloso acto.